Hola, llegó la mujer del futuro. Mujeres, qué alegría. Bueno, lo prometido es deuda. Yo les había dicho que tenía una invitada súper especial y resulta que la señorita dijo, no, es mejor presencial en vivo que la pueda tocar y nada de, de virtual. Entonces, bueno, aquí tenemos a nuestra invitada especial el día de hoy, mujeres, eh, y bueno, me gustaría darte las gracias. Estoy muy contenta, muy feliz de que estés aquí. No, como está de lejos, ¿cierto, muchachas? Eh, y bueno, me gustaría preguntarle a Adriana, ¿qué es lo que, digamos, cuál fue el antes de conocer la escuela cuántica mía, de aplicar los métodos y cuál es el después? Y ¿qué es lo que más te ha motivado, digamos, a, a mantenerte conectada con la escuela? Porque eres... Eh, parte activa de la Escuela Cuántica Mía. Entonces, bueno, cuéntanos. Bueno, primero que todo, muchas gracias, princes, eh, Marimelda Cardona, por haberme invitado a tu programa eh, en, en estos días de previos al lanzamiento de, de este libro que creo que para mí y para muchos de los que lo adquieran va a ser un tesoro, uh -huh. como todos los otros libros que tú has lanzado, he estado siendo parte presencial eh, de esa, de ese inmenso tesoro, porque son unos tesoros, para mí tienen una riqueza invaluable, en lo que es el contenido, eh, todos los temas que has tratado, y a tu pregunta, eh, el inicio de estar contigo uh -huh. me ha puesto mucho los pies en la tierra. Bajar toda la información y hacer... Y Bajar toda la información. Eh, el, el tema mío es que yo manejo mucho afán. Okay. Mucho, mucho afán. Y he tratado de, como tú dices, respire. Hoy no vamos a tomar agüita, hoy vamos a tomar agua. Ah, bueno, pero si quieres, si quieres, te traigo aquí está, agua. Aquí, aquí está, aquí está la agüita. Respire, tome agua, pero hoy voy a tomar café, porque hoy no estoy afanada. Ok. Hoy estoy relajada. Entonces, el afán. El afán fue uno de los factores que me llevó a, a, a buscar ese coaching tuyo, a buscar la escuela, a comprar los libros, a instruirme, porque es una necesidad es una necesidad que, que, que yo la siento en mi vida todos aquellos que me conocen saben que el tiempo para mí es un factor importante un factor exclusivo un factor importante eh, en mi vida y por todo lo que yo hago por las empresas por el negocio por mi vida personal y Dado a esto, pues me, me ha tocado reestructurar muchos temas uh -huh. en, en todo lo que es el tiempo, el afán, las carreras, eh, todas esas virtudes que, que, que yo considero que tengo, uh -huh. pero que también me han llevado a, un, a muchos fracasos, a muchos desaciertos, precisamente por los afanes que yo mantengo en mi vida. Claro. Entonces, eh, una de las cosas que más te, digamos, eh, más te ha servido es para, para el afán y para organizar el tiempo para el afán para organizar el tiempo para organizarme planeando qué maravilla que toca el tema de planeación planear <risa> planear planear, planear eh, el día a día el futuro recuerdo cuando me enseñaste mucho yo soy de cabeza yo soy de mucho en la cabeza y tener toda la información en la cabeza y acordarme porque eso era un ejercicio que me permitía a mí acordarme de todo eh, y estar como muy enfocada en el día a día pero lógicamente con todas las cosas y que cada vez va creciendo más la información usted se va olvidando de algo entonces me enseñaste a manejar la agenda Ajá, la a manejar agenda. la agenda a tener esto eh, presente eh, al estar como más organizada, aprendí, tú me lo enseñaste. Eh, creo que ha sido un proceso hace mucho tiempo ya que vengo en, en eso. Y, y se, se te convierte la vida en una herramienta más fácil, es algo mucho más sencillo de lo que nosotros pensamos. O sea, que por ejemplo, antes eh, tenías la excusa de no tengo tiempo. No puedo, no tengo tiempo. Ese era como tu, ese era el tu mayor no, no, no problema. Tengo tiempo, sé qué pena, estoy no ocupada, eh, no sé si lo puedo hacer, eh, no sé, eh, hacía una cosa o no hacía la otra y ese era el gravísimo problema por no estar organizada con mi agenda. Era un problema grande, grande, grande. Gran. Grande, Porque todo lo pensaba manejando desde la cabeza. Ok, entonces digamos que cuando una persona dice no tiene tiempo, uh -huh. no es que no tenga tiempo, es que no, no está organizada. Está organizada su agenda. Correcto. Ok, entonces Correcto. te pregunto, es, espérate que es que como yo tengo que mostrar eh, gráficamente, entonces este, este. Eh, este es el, el, el digamos, el esquema. el esquema o el método de la Escuela Cuántica Mía, claro. donde tú te organizas por eh, bloques, por bloques uh -huh. y, y, y te volviste adicta. adicta. Adicta a los bloques. Se volvió adicta a los bloques y a entonces la a la organización. Y ya es, tienes tiempo para la parte espiritual. Vaya, les digo, placentero porque es placentero trabajar por bloques eh, hay bloques y hay tiempos para todo creo que los tiempos son perfectos y hay tiempos para todo uh -huh. y eh, ya usted ve que usted puede hacer mucho más cosas de las que usted no tenía planeadas ni organizadas porque usted dice este segmento es para esto trabajo uh -huh. de tantas horas a tantas horas en esto comprendí que la rutina diaria hace parte de ese ejercicio que usted tiene que implementar como eh, herramienta para tu vida. Esa rutina es levantarse, eh, pero tenerla planeada, hacer esto, eso, y que no conlleve a altas horas extensas de trabajo en una sola cosa. ¿Por qué? Porque te vas a cansar y, y, y ya de igual manera algo que me insistía ella mucho, ¿Pero por qué tanto tiempo en lo mismo? ¿Por qué tanto tiempo en lo mismo? Mira, organízate de esta y de esta forma y así fue que yo fui implementando, perdón, fui implementando esa, esta eh, herramienta para mi vida que me uh -huh. ha servido mucho. sí. Soy una persona que viajo mucho, eh, soy una persona que me gusta estar en continuo movimiento dado mi trabajo, Dado todas las cosas de, de los negocios que tengo, entonces tengo que estar uh, para arriba, para abajo. Y si no tuviera esa agenda, realmente no sé cómo lo hubiera hecho. Entonces digamos que ese, ese método de, de organizarte por tiempos, eh, levantarte más temprano, que esa es otra de las cosas, mujeres, que, que trabajamos nosotros acá. Sí. Contanos, ¿a qué hora era que a te las levantabas? A 11 de la madrugada. Yo me levantaba a las 11 de la madrugada. Así de simple y sencillo. A las 11 creo que, de la madrugada. La, esa, esa era yo, la que ella decía. Esa, esa era yo. A las 11 de la madrugada. Hay gente que se levanta, me acuerdo, eh, cuando... Uh, Hola, Raiza, ¿cómo estás? Eh, saludos, bendiciones, igualmente. Sí, está eh, la super invitada eh, que te saludan por aquí. Eh, ah, cuando yo conocí a Adriana ella se levantaba a las 11 de la madrugada y no era para ella imposible levantarse antes pero bueno, ha hecho un gran cambio estoy trabajando en eso y sea, te rinde mucho, ¿cierto? te rinde El día. mucho eh, era, eh, mira que era un tema que, que siempre en mi casa mi papá y mi mamá me decían eh, trabaja de día que la noche es mía yo uh -huh. no lo entendía trabaja uh -huh. de día que la noche es mía yo me consideraba una persona totalmente noctámbula. A mí yo sentía que me rendía más en la noche uh -huh. que en el día y dormía en el día. Uh -huh. Hasta que empecé como a implementar nuevas normas y nuevos estilos de vida. Sí, hay personas que somos noctámbulos uh -huh. eh, y que consideramos, pero es de verdad como un paradigma eh, de, de hacer todo en la noche. Yo quisiera de que por esa situación de tiempo lo replanteáramos, porque soy la viva experiencia de levantarme a las 11 de la mañana, claro, lógicamente, si la señorita acá, este pecho presente, se, levanta, se acostaba a las 4 de la mañana, no había poder humano, que yo me la... mejor, vea, cuando ella empezó con el reto de las 4 de la mañana, muchas veces yo le contestaba, hola, <risa> ya, ya, no me he acostado, no me he acostado, estoy despierta a las 4, me dormía a las 4 y media... 5 de la mañana, lógicamente no me voy a levantar, a las 6 de la mañana, Ajá. 11 de la mañana, 12 del día, y empecé a tener una tendencia diferente a, a, a modificar esa rutina, a modificar esa rutina, cuesta, si cuesta, si cuesta, Total. porque el sábado por ejemplo a las 7 y media de la noche yo estaba acostada, que me había levantado a las 4 de la mañana, el día, el, el, o sea, en ese, en ese día, entonces uh -huh. el cuerpo no te da, no, el cuerpo ya dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó tu batería, vaya descanso, y así he ido implementando las cosas que gracias aquí a mi querida Marimelda, mi princesa, eh, he aprendido, me, ha, ha, me has tallado mucho, me has tallado Detallado. mucho, me has tallado, me eh, ha tallado. entonces digamos, esa excusa, porque hablábamos esta, hablábamos esta semana y decíamos... La maldición, la, bueno, en mi, desde mi punto de vista, una de las maldiciones más grandes que nosotros podemos tener es la excusa de que yo no tengo tiempo. Claro. Entonces, muchas veces no hacemos las cosas porque no tenemos tiempo, no entramos a un reto porque no tenemos tiempo, no hacemos un buen negocio porque no tenemos tiempo. Y esa palabra de no tengo tiempo te limita a no, a no tener nada a no, a no crear, tener nada no crear nada a no, nada a no hacer nada a no hacer nada a no hacer nada no tengo tiempo no tengo entonces cuando tiene tiempo nunca cuando cuando explíqueme eso era algo que tú me, me decías mucho así cuando entonces cuando cuando uh -huh. y empecé mira uno de los libros que a mí más me me, me cautivó bueno uh -huh. eh, todos me gustan todos me gustan y todos los tengo eh, Invierte en ti, tú eres el mejor activo. Espérate, libro, espérate que es que... Ay, ¿cuál dices? Invierte en ti, tú eres el mejor activo. eso me mata. <risa> ese, ese me mata. Eh, clave, clave tres hábitos, clave cinco resultados. Esa ¿Cuál? Es la de los hábitos. Esta, ay, de los hábitos. Ok, cuéntame. Ese ¿Qué es, hay ahí de, no, de, es, de hermoso? Esto, esto es un material que cualquier persona que lo pudiera adquirir, si supieran el valor que tiene este libro, yo creo que no lo dudarían en hacer esa inversión, porque es esa inversión de invierte en ti, tú eres el mejor activo. Cuando yo comprendí eso, eh, y ella me planteó a mí ese libro, en ese entonces estábamos eh, retomando muchas cosas, eh, en la parte de, de, de, de la vida mía, de la vida de ella. Y este título a mí me llegó al alma. pues yo decía, claro, o sea, invierte en ti. Yo soy, yo soy la mejor activa. Yo soy la que produzco. Yo soy esto, yo soy la otra. Y los hábitos para mí, hasta el sol de hoy, cambiarlos, estoy todavía en este proceso. Eso no es de la noche a la mañana. Eso no va a venir como si fuera el toque de magia así. can No. Pena, no. pero sí, porque muchas veces la gente como que dice, eh, no, es que yo quisiera como hacer un cambio, pero así, arte de magia, vamos a traquear los dedos y cambian. No. Amanezco y soy otra. Amanezco y soy otra porque hice este cambio. No, porque es, esto es va, va más allá en las redes neuronales. Bueno, y de acá, cuéntame más o menos qué te... Qué te llevas, o sea, eh, ese cambio de, de bueno, hábitos. Eh, eh, esos hábitos han creado en mí nuevas redes neuronales que han implementado una nueva Adriana, un nuevo ser, una nueva persona. Hoy cuando me recogiste... ¡Ah! una nueva y tan linda. Me, gusta, este, esa palabra, me esta, gusta esa palabra, me gusta esa palabra nueva, esta, esta nueva Adriana, historia. Una nueva historia. Es esa, una nueva vida. Esa Adriana que ustedes están viendo hoy, no hay ni punto de comparación a la Adriana que era antes. Eso está... Eh, quien me conoce dice, wow, o sea, sí. Adri, ¿cuáles serían, digamos, cuáles... Y a la mujer del futuro. <risa> <risa> digamos, ¿cuáles serían ese, ese antes? Antes eras muy afanada. Unos afanes terribles. Unos afanes que... que... Es que yo no, no, dame por ejemplo un, un, una, un, digamos, un ejemplo un ejemplo, es que suena como redundante, dame por ejemplo un ejemplo, no, pero dime una, es algo, una experiencia de una afán que te haya hecho, que la haya llevado a cabo y cuál fue la consecuencia. Bueno, una fan, eh, yo bueno, siempre he sido visionaria y me gustan las empresas, me gustan los negocios. Y yo donde, donde por esa misma eh, creencia que, que, que viene implementada en, en mi vida, uh -huh. mi padre me decía, Adriana, donde usted pone el ojo, pone la bala. Uh -huh. Entonces yo eso lo tenía acá. Donde pone el ojo, pone la bala. Donde pone el ojo, pone la bala. Y yo veía negocios en todas partes. Ajá. Porque donde ponía el ojo, ponía la bala. Ponía el negocio. Okay. Y yo me desvivía. Y, y yo me desvivía por estar aquí allá. Y cierta pa en, en cierto momento de mi vida llegó que yo ya no podía con tres negocios a la vez. Oh, tenías tres, tres negocios. Y uno wow. en México. En México. Uno en, en, eh, en, en Nueva York. Por favor, aclaremos. Eh, Adriana vive aquí en New York. Uh -huh. uh, New Jersey, perdón. Y, tiene, y tenía en ese entonces un local en New Jersey. Uno en New Jersey uno en New York, El que pusiste en New York y uno en México, y uno en México tenía tres negocios físicos, físicos. Okay, físicos. ajá. Perdóname y, entonces? y esos negocios ese, eran producto de mi afán de tener eh, eh, esos negocios constituidos, crearlos, implementarlos, eh, eh, poner ese sistema, a funcionar pero es que yo soy una sola, vamos a decir, y hasta que tú no tengas estructurado y planeado eh, todo el sistema, entonces no van a funcionar. Simple y sencillamente no van a funcionar. Uh -huh. y, y ahí está el tema del dinero, ahí está el tema de, de, de, de usted es muy berraquita, como decimos en Colombia, usted puede, no sé qué, y bueno y donde pone el ojo pone la bala, y más allá y más acá, pero el afán mío era, sí, lo monté, yo lo monté, yo lo hice, yo lo creé, y ya está funcionando, y después, o sea, hasta dónde me tenía que partir yo, eh, y, y, y dejar otras cosas para estar atendiendo esos negocios, entonces comprendí, ya a es, gracias a ese afán, eh, precisamente ayer estábamos hablando a mí me generó el eh, tiroides, oh. eh, la, eh, la generé por ese afán uh -huh. y esa tiroides eh, despertó en mí eh, muchas, eh, vamos a decir, la tengo controlada como enfermedad, uh -huh. pero lógicamente es un proceso que tú vives eh, dado, el afán, dado el afán. Porque muchachas les cuento que la tiroides, acuérdense el cuerpo. Eh, nos habla y las enfermedades eh, nos dicen de qué sufrimos, o sea, dime, dime de qué padeces y yo te diré de qué sufres y la señorita Adriana y la presente acá sufrimos de tiroides, si hay alguna que sufre de tiroides, por favor, denme la mano, le choqueme esos cinco. <risa> ¿Por qué? Porque la tiroides eh, es el reflejo de que tenemos mucho afán con el tiempo y queremos hacer muchas cosas porque es que, ay, como que nos ahogamos, ¿cierto? Parece que quisiéramos hacer todo a la vez. Entonces, eh, bueno, ese es el resultado de la tiroides, pero ya la tienes más controlada. La tengo más controlada gracias a, a, a tener controlado ese espíritu de afán mm -hmm. que yo manejo. Adriana, ¿cómo hiciste para entender que tienes un espíritu de afán? Porque acuérdense que nosotros estamos rompiendo maldiciones generacionales y a veces esos espíritus que nosotras tenemos no son de nosotras en sí. Acuérdate de una cosa muy importante y es maldición es eh, un espíritu que no es de la persona en sí, porque uh -huh. Adriana no es en sí de Adriana, es un espíritu de la familia, es un espíritu que está como haciéndole, tocándola y diciéndole, por favor, transforme ese afán en una mujer calmada, tranquila, en una mujer sosegada, una mujer que planea, entonces, ¿cómo entendiste que eso era un espíritu? O sea, porque ya lo, ya, luchas ya así. lo, ya, sí, ya, lo, ¿Cómo ya lo, lo, ya lo detecté, cómo ya lo, lo detectaste. Porque... Eh, con la observación con la uh -huh. observación analizándome respirando tomando agua eh, pensando en tomar esas decisiones cuáles eran los pro eh, te voy a decir si yo no hubiera hecho eso es como tener 20 mil hijos eh, eh, o sea vamos a decir que, que los, las empresas era, son hijos las empresas son, son hijos, hijos. entonces yo tuviera como 20 hijos regados y no sé cuál de todos eh, sería el bueno, vamos uh -huh. a decir así. Uh -huh. eh, entonces dije, empecé a planificar. Empecé wow. a planificar. Muchachas, vean ustedes aquí así. ¿Cuántas veces? Ay, este año. Te acuerdas ya. por aquí, muchachas, tenemos una foto que Adriana tomó el coaching de planear eh, el, el 20, eh, eso el, fue el 20 y el, el 19, el 19, el el 19. Y bueno, ahorita ya nos falta el 20 y 21. Cuéntanos un poquito de ese... Vine, vine a, a, a planear. Fueron como tres horas, Ajá. cuatro horas planeando y planeando. Uh -huh. eh, muchas de las cosas que planeamos, bueno, que ella me ayudó a mí a planear, eh, sí se dieron. Eh, en cuanto a otras, no. ¿Por qué? Porque todavía yo mantengo, mantengo el, el espíritu todavía está, lo que lo tengo un poco más controlado, uh -huh. sí, pero todavía está. Uh -huh. No ha desaparecido de mi vida y yo creo que, que es algo que tengo que saber dominar y controlar. Entonces, el 2019 fue un, un año que de antemano yo ya había declarado que iba a ser como mi año sabático. Pero yo no lo había como puesto así de la manera que vino. Eh, iba a descansar. Y entonces eh, planeamos varios eventos, varias salidas. Eh, me desligué un poco, planeé no poner empresas, eso estaba ya también claro, porque venía del cierre de Nueva York. En el 2018 venía cerrando eh, Nueva York y venía cerrando México. Entonces ya el eh, 19 estaba cansada. Y con punto importante, ¿cuáles son las consecuencias de hacer las cosas con afán? ¿Cuáles son las consecuencias? Cerrar negocios. Cerrar negocios, fracaso. Fracaso, la, fracaso. Y mira, mira, es que es una, es esa, esa necesidad de abrir las cosas y de hacerlas para allá. Ya. Y no planea. Pero entonces, cerraste los negocios y entonces dijiste, oh, ya entiendo cuáles las consecuencias del espíritu del afán. Y creo más conciencia y realmente creo que ese es ese fue el detalle. El detalle el, el detalle, el que te hizo como... Y el detalle también fue que mi cuerpo estaba resentido, mi cuerpo estaba cansado, yo ya no quería trabajar. Y si no trabajo, no produzco, no hay dinero, y ahí sí, todo más hacia un hueco porque te lleva también. Lógicamente esos fracasos te, me pudieron a mí llevar a una uh -huh. depresión y yo no dejé que me llevaran a una depresión. Uh -huh. No permití que me llevaran a una depresión, permití de que me, me viera en un punto donde yo ya no iba a tener más empresas ¿por qué? porque o sea no estaba preparada y para qué lo iba a hacer entonces ahí frené uh -huh. ahí frené y hasta el sol de hoy ayer estábamos en eh, toda esa semana sin porque esta entrevista de hoy la vinimos a concretar creo que fue ayer en la tarde hoy, hoy prácticamente hoy prácticamente manera. porque no sabía si si bueno lo podía venir acá como soy presencial no, a ella le gusta presencial. ya tiene que estar aquí. Aquí, aquí no. Eh, esa, es otra, esa es otra cosa que quiero aprender a modificar, eh, que ya puedo estar desde mi casa, puedo estar desde Colombia, puedo estar desde Costa Rica, puedo estar desde otra parte. Y me invitas a tu programa, me invitas a ser eh, eh, parte de, de, de, de, de un equipo, de una escuela, y lo puedo hacer. Pero teniendo la oportunidad de estar acá, uh -huh. yo prefiero estar acá, uh -huh. prefiero, prefiero que nos tomemos el cafecito uh -huh. juntas y compartamos. Bueno, uh -huh. entonces, hasta el sol de ayer, mi mamá me decía, eh, decía sí, Adriana, es que mira ese negocio, <risa> mira está vacío, pero ella estaba atentándome a ver yo qué decir, yo no más es que ya, ya, ya mis planes son muy diferentes, ya mis planes son otros y ella misma me felicitó y me dice qué bueno qué bueno porque eh, en otro en otro plano de mi vida yo hubiera dicho ay sí cojo el número ya tan siquiera para averiguar cuánto vale la renta no no no me gasto el tiempo en eso porque es algo que me queda a mí acá y cómo lo puedo hacer entonces na, es, eh, no es un reto para mí es claro. ya hacerlo pero después viene el fracaso, claro. y después viene otras cosas que tú no tienes necesidad de hacer. Claro. Entonces es como, el, el, es ver la importancia de, de que si sí existen espíritus sí. que te atormentan, si sí existen espíritus que te hacen como, como, como hacer las cosas, digamos, con afán, pero cuando detectamos ese espíritu, qué es lo que nosotras estamos haciendo, romper romper es el arte, es un arte que tenemos que aprender a dominar, y mira aquella misma palabra, la palabra la usó Adriana muy bien, y es el espíritu está ahí, porque ese espíritu, digamos, lo que es un espíritu ancestral que siempre nos está como perturbando y que nosotros eh, no podemos decir, aléjate así como, no, no, no, no, no, no, es, no es de esa manera que se aleja, Sino que no es, es haciendo un exorcismo. No, es de, no. ¿Cierto que no, Adriana? No. no, no ¿Cierto no, que no? Definitivamente. No. definitivamente. No. eso lo, tiene, lo tienes que trabajar interiormente. Eh, la respiración es tan importante a la hora de tomar una decisión. Y más para, para mí, que soy una persona impulsiva impulsiva, hiperactiva, soy afanosa. En fin. Eh, la lista de mis demonios pero mira ah, que eh. pero mira que Adriana ya te conoces y otra cosa que no nos tienen que decir es que usted es tal cosa no es que yo ya sé que soy yo sé que soy yo yo me he observado mucho y te tengo que agradecer enormemente el que te hayas prestado como como espejo porque te necesito te ne necesito a la escuela yo muchas veces me he ciegado, yo muchas uh -huh. veces me he perdido, yo muchas veces eh, no quiero eh, que me digan, porque es que no hay nada más eh, tedioso que te digan eso, quién uh -huh. eres tú, qué estás haciendo, eh, qué vas a hacer y que te sientas juzgada, que te sientas criticada, en fin. Es otra cosa que estoy yo ahorita trabajando en el proceso de mi vida. Eh, y ella me ha ayudado demasiado, esos coach, o sea, no tienen para mí valor en, en dinero para mí eso eh, tampoco existe, porque si yo lo necesito, yo como, como ayer Alicia dijo si me quiero comprar este mouse o estos zapatos o esta uh -huh. cartera, uh -huh. tú vas a ahorrar para eso y, y te lo vas a comprar y lo vas a lucir y eso, ayer estaba viendo la entrevista con Alicia me pareció algo muy, un ejemplo muy, me vi me vi ahí, y yo claro que, o sea, es más, como no voy a pagar el coach si si yo lo sigo necesitando? Esto es, no es una cosa que yo, hoy oh, ya estoy perfecta, no, qué pena, no, no, no, no es así. Y es importante ese, ese punto que tocas, porque es que invierte en ti, tú eres el mejor activo, y no entendemos, a veces decimos, vamos a invertir en el celular, ¿cuántas veces compramos un celular? No estoy diciendo que no invirtamos en celular, que todo lo necesitamos, pero, mmm, bueno, aquí en Estados Unidos este celular, ¿cuánto te valió? Mil, mil dólares? 1.300. 1.300, y en el celular, y todo el mundo tiene un celular, uh -huh. pero... Si nosotros invertimos en educación y en desarrollo personal y en crecimiento personal, ese celular nos va a dar dinero. Claro. Pero si nosotros no invertimos en desarrollo personal, en crecimiento personal, ese celular lo que nos va a dar es depresión. Porque sí, vamos no, a mirar no hay una con otra vista. Uh -huh. eh, mira lo que, por ejemplo, Adriana, me acuerdo que cuando me decía, no, a mí me gusta personal, que tengamos que te vea, y ahora ella ya cambió porque ha visto que el negocio, estos negocios han cambiado y ya nosotros podemos trabajar a nivel mm, mm, tecnológico, sí. o sea, mira que el taller va a ser online, mira que estás aquí viéndonos online, inclusive has tomado decisiones importantes en tu vida, porque sabes que este teléfono te va a dar mucho, mucho más dinero del que beneficios. te da un sitio. Claro que sí, indiscutiblemente. El, el, voy a, a remontarme a lo que fue el inicio de ese año. Uh -huh. 2019, recuerden que yo había sacado ese año sabático uh -huh. y que lo habíamos planeado porque estaba quemada, cansada. Y por cosas de la vida, yo no sabía que se iba a presentar esa declaración así, que realmente fue como que me sacaron de Estados Unidos y te vas para acá, y vas a estar cierto tiempo acá, acá. el 2019 yo viajé impresionante, uh -huh. pero entendí que si yo lo había pedido de sacarme, me sacaron de una manera que, que fue eh, buena para, para mí. Uh -huh. Bueno, entonces el 2019, entra el 2020, entra, regresando yo de Colombia, el 25 de uh, enero ya estaba lo de la pandemia uh -huh. por allá en China, en Italia, bueno, regreso a los Estados Unidos con esas ganas de trabajar impresionantes porque ya había el 2019 descansado. Recuerda que cuando tú me recogiste en el aeropuerto, uh -huh. yo llegué, yo creo que por acá tengo las fotos, eh, voy a buscarlas si tengo tiempo de, de mostrarles eh, Cómo llegué yo a, a los Estados Unidos, eh, el año cómo pasado. me sentía uh -huh. el año pasado eh, en, en regresar acá. Voy a, ya casi, son muchas fotos, pero ya casi estoy ahí. Cuando regresé acá, mira, es, esta foto fue cuando ella me recogió a mí en el aeropuerto, uh -huh. acá. Esta foto, miren. Aquí hay un, un, un video. Bueno, eh, no, no es video. Son fotos que tengo. Ajá. <ríe> tomándole a. a pongamos al, la capa para que la vea. Tomándole mejor. a. La al, foto al, pasando al, el George el Washington. Al, uh -huh. Ajá. Y eso era como yo apenas entrar a los Estados Unidos. Esto es mi, mi, mi querido amor cuando llegué. Pero eso era. eso en los Estados Unidos. Y yo le tomaba fotos a estos paisajes. Y yo veía esto y yo decía, qué maravilla estar nuevamente en los Estados Unidos. Eso era un sueño para mí. Acá de cuenta que yo había acabado de llegar. Bueno, llegó Adriana, llegó a trabajar con mucho ímpetu, con mucha alegría, con mucha felicidad. Y llegó la pandemia. Nada más y nada menos la pandemia. Uf, y me cerró mi negocio el 16 de marzo. Dios mío. Cerrada las puertas del negocio. Fue pues muy triste. Me, uh. Yo sentí en ese momento que, que el tiempo como que se había acabado. Y yo sentí, se, ¿sabes? La sensación mía fue uh -huh. la, la, la chica que trabaja conmigo, eh, María, ella nos despedimos como el Titani. Yo sentí eso, que era como que el barco se estaba hundiendo. hundiendo y que el capitán se quedaba hasta el último momento, wow. y que ya todo se iba así, y yo sentí oscuridad, yo sentí realmente como la película del Titanic, que ya se hunde, y el capitán se queda ahí, <risa> hasta lo último, y ve a sus marinos partir, uh -huh. todo lo vi oscuro, yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Porque estaba cerrado, ¿Mm? el policía llegó a cerrar y yo, bueno, y entonces, no, no, no, tiene que cerrar, ok. Bueno, eh, esa noche yo me puse a pensar y yo dije, no, pues si yo no tengo, vea, tiempo, lo que me falta a mí es tiempo para ¿Mm -hmm. hacer tantas cosas, listo, voy a hacer todo lo que tenga por hacer, y, lo, y, y así lo asumí, e implementé eh, el sistema de... De hacer las consultas por teléfono, de hablar con la gente por teléfono. Y mi negocio estaba cerrado. Pero Adriana, la reina de las cartas, continuó trabajando vía teléfono. Eso sí, rompí más de cinco teléfonos. Todo se me caía. Ok, ok. Y como no había el, el, el, la pantalla que me mandaran y todo estaba cerrado, pues bueno, se, se quebraban los teléfonos y me tocaba trabajar y no sé qué. Bueno, eso fue una historia pero salimos a flote. Entonces, Entonces cambiaste, la perspectiva. Eh, ¿sí? cambió también el paradigma de que todo tenía que ser físico uh -huh. y dijiste, bueno, voy a empezar a implementar esta parte de, de lo que es el online, sí. la llamada telefónica, sí. los sistemas. Sí, lógicamente todo bajo ese mismo concepto que, que, que eh, invierte en ti, y que eh, las puertas del cielo, eh, todas las todas las claves que me dice, uh -huh. agende, organícese, planeé Yo seguía trabajando en un horario. Uh -huh. Yo seguía, almuerce, desayuno eh, descanse, acuéstese temprano. Uh -huh. Seguía implementando esas cosas. Entonces, eso me ayudó al tiempo, al dinero y a las decisiones que tenía que tomar en ese momento. ¿Cómo estamos? Gracias a Dios, muy bien, todos muy superada bien. Superada la prueba de la superada la prueba de, de esto, porque no ha sido fácil para uh -huh. todos, yo cre, yo diría que para, para todo el mundo ha sido difícil esto, pero hay una diferencia cuando nos educa. Enorme enorme es que, que no ve el problema no, no cierto que no ve no, bueno no, yo no sé sí, o sea, no. eso me gustaría ser, escucharlo de tu de tu boca puede ser que el problema eh, si tú no te educas lógico que no lo vas a ver o sea no no lo vas a detectar no hay cómo detectar un problema porque siempre vas a tener la razón uh -huh. dentro de lo que es todo lo que consideres bueno para ti y, y me, me puedes decir y puedes ser la mejor coach y puede ser mi mejor amiga y yo no te voy a entender porque no, no, no quiero educarme uh -huh. pero si estoy con esa disponibilidad de observar, de entender de comprar como me puedo comprar la cartera X me puedo comprar el curso X y aprender esto o mostrar eso Estoy en esa capacidad, uh -huh. entonces creo que sí es una necesidad educarnos. Creo que, que es un proceso. Vuelvo y les digo, chicas, esto no va a ser de la noche a la mañana. Hay cosas que el pelo, a mí también se me caía. El pelo era algo que, Ay, sí, que, yo, que, que yo, yo le mostraba a ella. Y, y, y, bueno, Pero mira cómo tenía el pelo hermoso, no de verdad. Oh, vea qué este, belleza. Vea. Aquí yo tenía unas entradas que, bueno, wow, después les paso una, bueno, les, no sé si las pasadas, una foto que eran unas entradas. Y estos cabellitos. Ajá. Se te caía el pelo. Horrible, horrible, se me caía el cabello, era pero era la misma angustia, era la misma necesidad, era la misma carrera. Claro, se, no hay, no hay otro, otro resultado. Tú tienes dos puertas. ¿Cuál vas a coger? ¿Sigues en el afán? ¿Sigues en la prisa? ¿Sigues en la carrera? O, te educas, tomas decisiones, te observas, te analizas, eh, hay muchas cosas uh -oh. que nos pueden ayudar. Muchacha, yo me siento tan honrada, tan contenta de escuchar sí. a Adriana decir eso. No, de verdad, de oh. verdad. Y me acuerdo cuando se le caía el pelo, que se lo cogía así, y yo le decía, Adriana, ríndase ante la divinidad. Y Adriana no entendía así. No, yo no entendía. Y me decía, ¿cómo así que me rinda ante la divinidad? ¿Cómo así? Sí. <risa> <risa> y yo, es que a mí también se me caía mucho el pelo. A mí, el pelo es que, es que yo me hacía así y caía. Y como las dos sufríamos de ansiedad. Y las dos sufríamos, yo diría, del afán, porque yo también soy una mujer muy ansiosa, soy muy afanosa, pero el aprender a observarnos, muchachas, que eso es lo que vamos a aprender en el reto, eso es lo que vamos a aprender en este reto, aprender a romper con esas maldiciones. Tenemos un sistema, tenemos un método, que escuchar a Adriana decir lo que está diciendo para mí es como... Qué bacano, o sea, sí se puede aprender. Podemos aprender, podemos, eh, podemos hacer tantas cosas, podemos estar dentro de, de mucha, muchas personas que de pronto miran, miran nuestras vidas, ay, pero mire, estás allí, allí, acá, cómo hará, que no sé qué, no sé cuántas usted también puede estar ahí, usted también puede llegar a ese nivel, usted también puede eh, lograr todo lo que nosotros estamos haciendo si empieza. Y este libro, yo no veo la santa hora de verdad, de tenerlo en mis manos, eh, de romperlo. Vamos a, vamos a darle, vamos a ver qué, a ver, que, a ver va, cuéntame qué ves en el libro, qué espera, no sé, de, de acuerdo al lo. Al no. Ese el concepto, nada más el concepto. Hola Norma Alicia, hola Raiza, hola Marta. ¿Cómo estás? Ayúdenos a compartir. El concepto de, de, de romper maldiciones generacionales. Ese es otro otro título que, que yo digo, wow. Siempre, siempre he dicho que Marimelda es una persona muy inteligente. Siempre lo he dicho. Me expreso con ella, ella es muy inteligente. Y la inteligencia indisciplinada, la disciplina que maneja esta mujer es algo que yo no, no, no, estoy, estoy ahí ya como arruñándole los pasitos Entonces, eh, eh, cuando se haga el lanzamiento de ese libro y entrar en el nuevo reto, yo considero de que va a ser un paso más para mi vida. Uh -huh. Para mi, mi autoaprendizaje eh, Porque si quiero romper eh, Les voy a decir lo que decía papá Donde pone el ojo pone la bala Ay, papá, Mi papá tan lindo Yo sé que, que donde él esté Está muy orgulloso de, de, de, de mí Pero yo tengo que romper muchas maldiciones generacionales Una de ellas es el afán y, y sé que, que ese es uno de los más principales para mí, para mi punto de vista, porque me ha llevado a, a ciertos puntos que no quiero volver a repetir, yo no quiero volver a estar allá, por mis afanes, por mis carreras, por mis decisiones, entonces yo quiero encontrar la raíz del problema, y creo que aquí lo voy a entender mucho mejor, de lo que ahora he estado viendo, trabajando, eh, superando. Eh, es, es, es lindo, es lindo. Es el, el lindo. Entonces, ese romper es empezar, romper es iniciar, romper es comenzar. Mujeres, es que es tan bonito poder entender que podemos como vivir una vida diferente, y más ahora, ella ya no tiene que estar físicamente aquí, ella lo podía hacer desde cualquier parte del mundo, tenemos el internet, eh, invertir dinero, vuelvo y saco el dinero porque es que a mí me gusta el dinero, invertir, invertir. invertir dinero en educación, muchachas, yo todo el día estoy invirtiendo dinero en educarme, para poder saber utilizar las herramientas técnicas, para poder utilizar eh, todo el sistema tecnológico, para romper ese patrón. Es que, ay, no, Adrián, es que yo, yo no entiendo nada de tecnología. Ese es otro. Ah, contame ese pedacito, ese pedacito, me parece tan importante. Ese, ese es otro, es, eh, ese es otro que a veces tenemos como la, el mundo tan cerrado. Uh -huh. Y si alguien me ha enseñado a mí. <risa> Eh, que no es tan difícil, es mi madre. Mi mamá tiene un... un, un ella quisiera tener el iPhone ya, el... el, el creo que es el que, el 12, el, el, 12, 12, el 12. 12, no sé qué. Ajá. Y si, si yo se lo entrego, yo soy... Uh, venga, eh, yo creo que ella fascinada con ese equipo. Entonces los limitantes los ponemos nosotros en la tecnología, yo decía, yo no quiero hacer consultas por internet. Me insistió hasta que lo logró. ¿Pero? Adriana, ¿sabías? Bueno, eh, eh, Norma Alicia, ya llegué. ¿Sabías que ella ayer dio un bono uh -huh. para las primeras cinco personas y ella es experta en todo lo que es eh, los sistemas? y ella puso el bono de que las primeras cinco personas que entraran al reto, ella no, las iba a llevar de la mano en toda la parte de lo que son, digamos, esa parte de internet, porque se necesita que la página de Instagram, que la página de Facebook. Eh, Alicia, si estás por ahí, eh, podrías poner el, el, tu, tu oferta, lo del bono, que diste ayer para que muchas personas, eh, no, no son sino cinco, tampoco es que sea un mundo así, pero eh, ya hay algunas que están uh, anotadas, pero de todas maneras para que sepas que con Alicia ella es experta en manejar todo lo que son los sistemas, las páginas. Entonces, eh, el participar en el reto y el entrar en el reto Vamos a tener la asesoría de Alicia en, en esa parte. Y ella va a trabajar dos meses con la persona, pero a las cinco de la mañana. Esa, ah, ese club, ese club. A las cinco de la mañana. <risa> ese club me gusta. A las cinco de la mañana, ¿por qué? Porque vuelve y juega, no tenemos tiempo. Claro. No, pero, pero, eh, eh, en realidad no tenemos tiempo también, eh, volvemos a lo mismo, a, a, no tenemos tiempo, pues claro, ¿qué tiempo va a tener si yo me levantaba a las 11 de la madrugada? Uh -huh. ¿Cómo? Uh -huh. Explíqueme cómo. Uh -huh. Y la gente normal se acuesta entre 9, 10, 11 de la noche. Uh -huh. No, no, no, a las 11 de la noche para mí, apenas estaba empezando... El, el almuerzo, vamos a decir así uh -huh. porque me acuesta a las 4 de la mañana, entonces eh, me gusta me gusta, ojalá muchas personas eh, lo hagamos estemos ahí y podamos dar el testimonio uh -huh. de lo que viene para el 2021 porque esto eh, no, no podemos hablar de lo que no ha pasado y no podemos sacar un fruto de lo que no hemos ya eh, implementado en nuestras vidas, pero creo que vale la pena, vale la pena mucho que, que, que nos organicemos y que dejemos de, de, de posponer, posponer y posponer. Y otro año eh, que se acaba. Otro año que se acaba, otro año que no se ahorra, otro año que no se invierte. Eh, así, yo creo, es que ayer eso me quedó tan claro, así como yo compro unos zapatos o un teléfono vamos a decir, un teléfono de mil dólares, ¿cómo no voy a pagar un curso? Ah, no, pero es que usted puede, no, es que usted también puede, usted uh -huh. también puede adquirirlo. Uh -huh. eh, eh, como me decía aquí mi amiga, el eh, ¿cómo? No se preocupe, el eh, ¿cómo? No se preocupe, eh, ¿cómo? No se preocupe. Uh -huh. ¿Pero cómo lo hago? No se preocupe, eso llega, eso llega. Es que lo, ah, esa puntito ahí es súper especial. Porque a veces la mayoría de las personas nos limitamos. Mira, yo vuelvo y cierro los ojos. Yo soy una fuente de energía y Dios quiere que yo sea ese intermediario por el que fluye la energía en mí. Yo lo veo así y yo lo siento así. Yo siento que tengo como un espacio aquí todo grandote que está Dios aquí. Y que le está diciendo, Marimelda, ábrase caminos para que usted pueda ayudarle a muchas mujeres para que ellas puedan también ver que sí se puede el yo permitirme creer en esa energía puedo ayudarle a Adriana que ella cambie esa ansiedad que cambie ese afán que cambie eso y que ella también sea otra fuente de energía y ya no soy yo sola es Adriana y ya no es Adriana es Alicia y ya no es Alicia es, es Raiza y ya no es Raiza y es Marta entonces ¿usted se imagina el mundo bonito es empezar o sea realmente es pero qué es lo que te ha hecho a ti ese a ver cómo te digo como a, a tomar esa decisión o sea qué es lo que te mueve a tomar esa decisión es sencillo eh, la necesidad o sea es que necesito necesito eh, arreglar muchas cosas en mi vida necesito cambiar muchas cosas en mi vida es la necesidad, así como tengo necesidad para comer, para beber, para bañarme tengo la necesidad de aprender, tengo la necesidad de reestructurarme, tengo la necesidad de implementar nuevos hábitos en mi vida, es una necesidad es que o lo hace o lo hace uh -huh. no hay opción, uh -huh. y si yo quiero llegar a otro punto, me puedo quedar acá y donde estoy estoy bien, uh -huh. pues también puedo tomar esa, esa decisión, pero no... ¿Qué Como... era lo que ibas a decir del celular? Que, que por ejemplo, podías decidir comprar comprar el celular uh -huh. y tener el celular uh, más avanzado, pero ¿para qué? Si no lo se usa, ah, es punto importante. <risa> no, no sé, usar. <risa> Y tiene no sé qué, y, y para qué, o sea, lógicamente no voy a comprar un celular que no vaya a, que porque es moda, no, es porque usted lo necesita, es porque usted va a hacer uso de él, entonces, otra a, a comparación, si yo quiero comprar el taller, el libro, el módulo, lo voy a aplicar a mi vida en lo que yo necesite o sea, yo no lo voy a co comprar pensando en mi mamá, para cambiar a mi mamá no. <risa> no lo voy a hacer yo lo voy a implementar para mí ni para mi esposo, ni para mis hijas para mí, con que yo lo haga para mí es como el vestido que me voy a comprar, es como el, el, el teléfono que voy a tener y eso es lo que voy a lucir interno para afuera ¿Te acordás eh, en la, en la primera vez que hablamos allá en el restaurante que querías, um, bueno, es muy personal, no voy a contar la, el detalle personal, sino eh, con tu hermana querías cambiarle la vida a tu familia, ah, tú eres, sí. ella, Adriana, tiene una cualidad muy bonita y es que Adriana tiene un corazón demasiado noble y ella... Quisiera ser la que le ayuda a todo el mundo y donde alguien necesite, ahí estaré yo porque Adriana se tira en voladora para eso. O sea, ella tiene ese corazón, es demasiado, eh, yo, yo diría que Adriana Adieto. tiene un corazón muy noble, usted tiene un corazón demasiado noble. Y Adriana quiere ser la que le ayuda a todo el mundo. Eh, y crees que puedes cambiar a los demás, pensaba, ¿cierto? Uh -huh. Pero mira lo que acabas de decir, ¿cómo...? ¿Cómo lograste hacer también ese cambio? Y, y qué rico que. Porque yo sé que muchas mujeres aquí nos ven y dicen: es que este curso lo quiero para la hija mía. Yo creo que a la hija mía le sirve. O este curso le sirve a mi esposo. O a mí. No, no lo voy a hacer. A contando. Lo, lo voy a hacer para cambiar a mi esposo. Ajá. A ver si mi esposo cambia. Yo voy a hacer ese. Mentiras. Eso no es así. O sea. Usted lo compra y es como si usted se comprara ese vestido, esos zapatos, pero ¿quién los va a lucir? ¿Usted o su mamá o su esposo? Uh -huh. Usted los compra para usted, porque si no los va a comprar para usted, ¿para qué los compra? Compre el curso, compre el libro, le hace usted, implemente el usted y el, voy a hacer el, el, el puesto de los zapatos. Uh -huh. Quien te va a ver es el exterior. Uh -huh. Él te va a decir, uy, qué zapatos tan bonitos, uy, qué forma de pensar ya tan diferente Adriana, mira, eso me lo van a decir mis hijas, eso me lo van a decir mi mamá, eso me lo va a decir mi esposo, eso me lo va a decir princes eso me lo va a decir hasta uh -huh. mi perro, lo va a notar. Uh -huh. Exactamente. Es así de simple y de sencillo, entonces yo sí voy a invertir, yo sí voy a invertir en ese libro, eh, no veo, vuelvo y digo, no veo la santa hora de tenerlo en mis manos. Ah, bueno, y, y una premisa para hoy, para ti que no, no lo saben tampoco, y, y para Alicia, eh, para todas ustedes que están ahí, eh, este libro, bueno, este libro, digámoslo que, ay, ¿dónde, ¿dónde lo tengo? Bueno, no importa, acá, este libro, en la, en la página de menciones, las personas que participen de este reto va a ir el nombre eh, Adriana Hurtado Alicia eh, va a ir digamos como ese ese agradecimiento eh, por las personas que están en el libro y lo otro es que lo vas a tener antes de el lanzamiento en Amazon ah, qué chévere fantástico sí cómo te <ríe> sensacional o sea vamos a trabajar este es, es como decir eh, exclusivo. Exclusivo antes, de, antes del lanzamiento, porque precisamente ese es mi compromiso. O sea, mi compromiso es que en estos próximos 45 días este libro esté en Amazon. Uh -huh. Que hay mucha gente que me dice, Marimeldi, ¿para cuándo está el libro? Yo quiero ese libro, pero yo quiero trabajar este libro eh, con ustedes. Y digamos que en el día del reto en privado vamos a leer y vamos a decir, bueno, romper maldiciones generacionales es y mandarles el PDF uh -huh, eh, vía online donde te voy a mandar el PDF y donde todos los días vamos a trabajar una parte con un orden de libro. ¿Cómo le parece ese, ese tema? Super. No, es que el, el, el sistema que has creado, el sistema que, que la escuela está generando, es un sistema educativo eh, que, que te va a conllevar a ti a, a un resultado. Te vas a ver. Yo ya me veo. Ya me vi. Ay, a ver, a ver vamos, a, vamos a sacarle un poquito de no, información. ¿Dónde ti. se va a ver? A ver. ¿dónde no, no, no, no, no, no, no les voy a decir. No les voy a decir porque... No, no es egoísmo, no, no, sino que, um, vuelvo, yo ya me vi, yo ya, ya me, me vi, yo ya me vi, es, yo ya me vi. Y, y, y vienen cosas fantásticas que sé que todos los que me conocen van a decir, wow, esta es una Adriana totalmente diferente, esta es una aldeana eh, sin menos prisa, sin menos afán, más fresca, eh, ya ese espíritu lo dejé atrás porque es que la carrera quedó atrás otra de las cosas que, que, que creo que um, con lo de los 100 años ay contame esa partecita por favor escucha, dímela, dímela lo de los 100 años 100, 100 y algo eh, a cuántos años era que te querías morir a cuántos años <risa> Esa pregunta tan chévere. Eh, preguntemos, uh, Normalicia, eh, ¿de cuántos años te quieres morir? Marta, ¿de cuántos años se quiere morir? Raisa, Fermín, a ver, cuéntenos, ¿de cuántos años? Pónganos ahí, ¿de cuántos años? Te mamá preguntaría, Diana, contame esa parte. ¿De cuántos años? En realidad no sé, no tengo un número, yo no tengo un número, no te puedo decir. Eh, me gustaría morirme a los 105 años. <risa> no sé, tal vez 105, puede ser uh -huh. este es el número que vino a mi mente 105 años pero eso sí, bueno con una condición update con uh -huh. update como con un eh, actualizada Ay, actualizada actualizada uh -huh. en todas las plataformas en todos uh -huh. los conceptos de la vida porque Hablando de eso, el ser eternos, para dónde vamos, cómo llegamos y cómo vamos a ser, esa esencia no, no, nunca voy a dejar de ser Adriano Hortado, entonces siempre voy a ser eterna para mí y para eh, la gente que, que está más a mi, cerca de, de mi alma, de mi vida. Entonces, eterna, sí, siempre. Y eso también te eterna gustó siempre. mucho y te rompió el. Dame un segundo, voy a hacer. Te rompió ese paradigma del de afán, ¿cierto? Claro. El ser, eterna. El, el ser eterna también fue otra de las cosas que Ay, implementé. Ya. Si voy a ser eterna, ¿para qué tanta prisa? O sea, voy a ser eterna. Para siempre. Para como dice siempre. la sol, Para siempre. No, pero entonces, entonces autonomía. Así hago. Mía, mía, mía se mantiene enamorada de mí. Vea, vea, eso. eso. Ya, mía. Tranquila, bueno. pues. O si no, la encierro allá. Vea, no sé para qué la saqué. Ya, relax. No, así no, relax. Mira, si es ¿sí? así. <risa> ya. Entonces, ya, mía, ya, ya, por favor. Ya, ya, ya. Bueno, entonces, eh, el, el pensar... Eh, en ese cómo fue, cómo fue que dijiste, en, en esa eternidad, en, en la eternidad el, el ser especial, el ser eh, para siempre. No sé cuánto, pues, eso solo como dicen lo sabe el, el, el ser superior, uh -huh. el, no sé, no sé. Número 105. 105 y el cambio también de la perspectiva del futuro que fue sí, lo claro, otro. Lógicamente actualizada, no quiero no estar yo quiero estar actualizada con todas las cosas. Bien rico Wow. Ese ese es, bueno, entonces vamos y a, para a y que para actualizar actuar, qué tiene que hacer? Educarme. educarnos. Es que definitivamente mujeres vean si nosotros queremos tener salud, tener larga vida y duración, tenemos que educarnos y tenemos que invertir en educación. No solamente, digámoslo así, romper maldiciones generacionales implica romper con esos patrones que pensamos que ya estamos viejas, romper con el patrón que ya no, que no, que la tecnología ya no es para nosotras, romper con el patrón que no, que eso es para los jóvenes, romper con tanta cucaracha, ¿verdad? Yo no sé, o sea, pensamientos que no nos sirven y creo que se de... Eh, me gustó, volvémelo a, a decir, que quiero refrescar mis, mis oídos, wow. el de mantenerme actualizada. Actualizada. Ay, excuse me. Actualizada. Ella quiere renovada. renovada. Actualizada, renovada. <risa> <risa> Ay, mira, Leticia ya se inscribió. Qué bueno, bienvenida, Leticia, me alegra muchísimo. Eh, ya me inscribí al reto, pero tengo dudas de cuándo comienza, dónde va a ser, en qué página o enlace. Muchas gracias. Bueno, Leticia, eh, me gustaría que revisaras tu correo. Yo te envié un correo en la mañana, pero de igual manera eh, les comento que las personas que ingresen por correo les va a llegar la página, donde la van a descargar, eh, cuáles son los videos que se deben de ver. Y les voy a enviar por correo el link del enlace del grupo privado de Facebook donde vamos a hacer estos Facebook Live. Hoy estamos aquí con Adriana porque pues eh, habíamos dicho que les íbamos a dar un espacio de dos días más para que si no tenían el dinero, pues pudieran conseguirse el dinero. Muchachas, el cómo no, mm. no es lo importante. Lo importante es tomar la decisión de que lo vamos a hacer, vamos a estar en grupo, vamos a estar Adriana, va a estar eh, Normalicia, <risa> eh, va a estar Leticia, qué bueno Leticia, me alegro muchísimo que, que hayas tomado la decisión, va a estar eh, Galvis por ahí, no sé si ella está por acá, pero eh, Galvis también va a estar, Astrid, bueno, hay varias ya eh, que estamos en el grupo y lo más importante, mujeres, es lo que Adriana dice. Me encantó esa palabra, o sea, yo quiero mantenerme actualizada. Mujeres, mantengamos, así como queremos tener el último iPhone, el último celular, eh, la última tecnología, igual, de igual manera, mantengamos renovadas el espíritu de nuestra mente. Y mira que esto no digamos, lo, lo, lo acabas de decir, pero esto, Jesús siempre nos dijo, renovaos en el espíritu de tu mente, no os conforméis con la información de este siglo, eso es una palabra de Dios. Imagínate. Esa es una palabra de Dios, el mantenernos actualizados y renovarnos en el espíritu de la mente, es un mandato divino. <risa> <risa> me emocioné, me emocioné caso, caso, caso juzgado caso cerrado es un mandato divino el mantenernos actualizadas eso, renovados en el espíritu de la mente, de verdad que es una, es una frase bíblica, muy bonita bueno mujeres eh, bueno Adriana, muchas gracias por estar acá, ahora cuéntame qué. a ver ¿Qué le dirías a esa mujer que está ahí, que lo está dudando? A esa, a esa mujer que está diciendo, ay, ay, yo quisiera, pero, ¿cómo? ¿Cómo? No tengo tiempo, no tengo dinero, es que mi esposo, eh, él no me va a dar la plata para pagar, porque hay muchas mujeres aquí que nos están viendo que no tienen, de verdad, no tienen dinero porque dependen económicamente del esposo. Okay. Eh, Otras me, me dicen, es que no tengo dinero porque nosotros la situación está muy mal. Es okay. que no tengo tiempo porque yo me mantengo muy ocupada trabajando. ¿Y a qué hora voy a ver el video y a qué hora voy a, ir a ver el taller? ¿Qué okay. le dirías a esa, a esa mujer que está ahí esperando algo? Bueno, mujer, si quieres ser parte de una nueva vida, de una nueva conciencia, de un nuevo ser. Yo creo que tienes que empezar eso hoy. Y, y y las me voy a devolver a algo eh, tuyo también, que las puertas del cielo están abiertas para ti. ¡Ay, qué cosa más linda! Y te están esperando. Uh -huh. eh, sola solamente es como tocar puertas, no sé. Eh, es el, como el mensaje, no espere, eh, llame, pregunte. Eh, todo tiene un costo, todo tiene un costo en la vida eh, y, y este costo hay que pagarlo, sea económico, no sé, material no sé, eh, pero no esperes no esperes a que pierdas una gran oportunidad para enriquecer tu vida en esto. si te despiertas con esto te despiertas en muchas áreas que tú no crees que tú tienes los talentos cuando uh. trabajamos los talentos vea, ya para cerrar mmm, yo nunca me consideraba una mujer uh, que supiera dibujar talentosa en el, en el arte del dibujo. Uh -huh. yo, yo sí sé que soy muy talentosa en otras cosas, pero en el dibujo, no. Y, y para eso, no tomé ninguna clase de dibujo. Pero lo quise hacer con amor y saqué unos dibujos que yo decía, ay, esta soy yo, y esto lo pinté yo, y esto lo hice yo. Porque no sé, eh, me salía del corazón, pero cuando a usted le salen las cosas del alma, del corazón, vuelvo y te digo, el resultado se ve afuera. Entonces, ¿por qué no te das ese, esa, ese gusto de, de, de, de probarte que tienes tantas cosas que puedes mostrar para ti misma y después para tu exterior? No sé, ese es como mi consejo. Ay, tan linda, me encantó. Mujeres, de verdad, las puertas del cielo están abiertas para ti. Ese es otro... Ese es otro... Ese es otro tesoro. Este es otro tesoro. Lo que pasa es que... Yo, yo creo que yo hice, y nosotras hicimos un salto cuántico, Adriana, las mujeres que estamos antes de este libro, hicimos un salto cuántico, y vivimos esto, pero no lo no lo, no lo vimos como en el paso uno, paso dos, paso 3 y fue necesario plasmar este, escribirlo, porque mira que Adriana me, me encantó porque fueron sus propias palabras, o sea, las puertas del cielo sí están abiertas para ti, mujer, o sea, es que me, me llené como de emoción, si sí están, el cielo está, lo que pasa es que tenemos que dar como ese paso y ver la vida desde otra perspectiva. Y yo uh -huh. creo que eso fue lo que cambió también en ti, la percepción. Absolutamente, o sea, absolutamente. Eh, no sé, tienes que vivirlo tú, te, te, te aconsejo que lo hagas, eh, busca ayuda aquí Ella, yo siempre, mi, respect, mi respeto, mi admiración... Gracias a Dios, es como mi amiga, es, es como no, es mi amiga, pero es mi, muchas cosas, ella ellas son muchas cosas, entonces para mí hace parte de mi vida, de mi entorno, de mi aprendizaje, eh, yo no sé si ella es mi manager o yo soy la manager de ella, yo no entiendo ahí eso, <risa> eh, es una broma. Pero, pero en realidad, pregunta, pregunta, porque puedes hacerlo, puedes hacerlo. Y, y otra de las cosas que aprendí con ella es el cómo no existe. El cómo no existe. Usted lo único que necesita es tomar la decisión. Usted me dice, Marimelda, ¿cómo hago lo quiero hacer? Y ya ahí empezamos a hablar. Recuerda que el carrito va a estar abierto el día de hoy y el día de mañana. Mañana, uh -huh. mañana va a estar abierto. Eh, mira Leticia ya tomó la decisión ya se inscribió al reto eh, pero tengo muchas dudas de empezar, a dónde va a ser en qué página, qué enlace revisen su correo que por correo les está llegando la respuesta y de todas maneras Leticia, eh, si quieres eh, con mucho gusto hablamos ahorita lo que terminemos este. Eh, con mucho gusto hablamos por, por llamada y te explico la otra es revisen su correo que por correo les va a llegar pero igualmente yo les estoy o sea estamos, estamos hablando, bueno mujeres las dejamos, muchas gracias y a todas las que han tomado la decisión de entrar al reto bienvenidas y me encanta que estén aquí, acuérdense que las primeras cinco personas que eh, hagan el pago van a recibir también el bono de parte de Alicia que les va a ayudar en la parte de estrategia de negocios. Eh, todo lo que son redes sociales, todo lo que es... Eh, si tienes ya tu talento y quieres llevar ese talento al internet, entonces Alicia es como esa plataforma que te va a ayudar a, a mirar cómo están tus redes, qué necesitas, o sea, te hace como una evaluación y te va a ayudar en la parte tecnológica que a muchas mujeres les está, digamos, como poniendo como obstáculo. Entonces, ese también es uno de los bonos para, para que tengan en cuenta, que sepan que es con Alicia, pero acuérdense que es en el Club de las 4 de la mañana. Bien, nos toca madrugar. Bueno, mujeres hermosas, las dejo y nos vemos mañana con otra super invitada especial. Bueno, pues, chao, que estén muy bien. Gracias, chao, gracias Leticia.